Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Por fin he conseguido el trofeo que me faltaba del mapa de la costa de la aurora. El caribú 5 estrellas. Y no solamente uno, sino dos. Y sin más preámbulo, comenzamos. Enfrentes tenemos un grupo de caribú pastando, tengo localizado un puesto estrellas, a ver si ha crecido un poquito. Mira ahí tenemos un maduro dos estrellas, una hembra, aquí lo tenemos, aquí lo tenemos ya, nuestro primer cinco estrellas, así que vamos a coger nuestro 30-06, vamos a respirar, apuntamos un poquito, respiramos y disparamos, veámoslo de nuevo, a cámara lenta. Madre mía, le hemos atravesado doble pulmón. Fijaros en el sangrado que tiene. Sale el rebaño huyendo. Bueno, aquí también había más animales por aquí que no los había localizado. Pero bueno, en fin, aquí suele haber dos rebaños, uno aquí enfrente y otro un poquito más a la izquierda. Recargamos el rifle, vamos corriendo, no nos importa que se asusten. Veis todos los bebederos que tienen aquí en esta zona. La verdad es que entre las 9 y las 11 es muy fácil encontrarlo viviendo y vamos a ver la puntuación que nos arroja primero nos vamos a hacer una foto así si, cogemos el modo cámara vamos a ver si hacemos una buena foto que si luego nos gusta la pondremos para, para portada o simplemente por guardarla ya la tenemos aquí a ver si centramos un poquito pues sí, vamos a hacer la captura, ya tenemos la captura y vamos a ver la puntuación que nos arroja nuestro primer caribur 5 estrellas. Como veis le hemos impactado un doble pulmón y la arteria, Era un disparo bastante fácil a 75 metros más o menos. Vemos ahí cómo ha impactado, vamos a ver la genética, 91,2, no es una genética muy buena, pero bueno, está muy bien, vamos a hacer una captura de la pose de este animal... Madre mía, qué preciosidad Y a ver ahora la puntuación del trofeo que nos arroja 467, es un animal decente, no es muy alto Pero para ser nuestro primer caribú está muy bien Os voy a poner el mapa para que veáis dónde ha sido la zona Tenemos ahí varios, varios bebederos Y bueno, vamos a, a seguir cazando han pasado ya cuatro días desde que maté mi primer caribú cinco estrellas, pero nos vamos a acercar otra vez a, a su zona de abrevadero, a ver si localizamos algún animal bueno en este rebaño, que la genética va subiendo a base de, de eliminar los animales malos. Por aquí no vemos nada, seguimos avanzando despacito, no queremos hacer ruido porque si no se nos van a espantar. Voy, cuidado, cuidado que voy muy corriendo... ...vamos andando, a ver... ...a ver despacito aquí... ...miramos para un lado... ...no, aquí no tenemos nada... ...vamos a asegurarnos por aquí... ...mira, a ver enfrente... ...a ver qué encontramos... ...mira, sí, ahí lo tenemos, ahí lo tenemos... ...mira, un 5 estrellas, otro 5 estrellas... ...madre mía, qué genética... ...tiene este rebaño... ...pues nada, vamos a coger el 30-06... ...calibramos la distancia... Apuntamos, tiramos y disparamos Ese animal está muerto, vamos a verlo a cámara lenta. Madre mía, doble pulmón, como ha caído el animal ¡Qué preciosidad Y bueno, vamos a recoger nuestro segundo caribú cinco estrellas Ves como os dije antes? Ahí tenemos otro rebaño Pero ese de rebaño que vemos ahí enfrente de las burbujitas Suele tener mucha peor genética que el que tenemos enfrente pues nada, mira, ahí tenemos nada, un jovencillo que se nos escapa también Como decía, el rebaño que nos interesa es ese que es justamente donde maté el anterior caribú 4 estrellas Tengo localizado otro cuatro estrellas que luego iré a verlo, pero no me da muy buena sensación Puesto que en ese rebaño nunca han pasado de cuatro estrellas y se me han muerto cuatro. Bueno, vamos corriendo a recoger nuestro caribú nos vamos a poner en modo foto. Vaya, pues no. Le he dado antes. Madre mía, qué cuernas. Me he precipitado. ¿Qué cuernas tiene? Vamos a ver la genética. 99,62. Esto es eso, una genética, señores. Una genética magnífica. Y la puntuación. A ver qué nos da. 471. Es una lástima no haber hecho la foto. Pero bueno, os voy a poner el mapa. Para que veáis dónde ha sido... Dónde ha sido batido...